No, pero le están tirando a los viejitos. Sí. Ese policía alto le está pegando al señor. Este policía alto le está pegando a los señores. gente, los del ESMA como le están pegando a la gente. Oiga, mira la policía como le está pegando a, a, al pato. ¿Esa es la protesta pacífica que está haciendo? La policía le está pegando a la gente mayor. Gente, el es más, miren, este policía alto que estoy grabando ahí, es el que más le está pegando a la gente. Ese es el que más le está pegando a la gente, ese alto. Colombo, cocielo, tiene Alberto, mire cómo lo colaron. Mire, mire cómo le están pegando a la gente.